Sitios donde puedas bucear en el mundo hay un montón, pero como la Polinesia francesa, muy, muy pocos. Bienvenidos a Rangiroa. Esto es el área de Tiputa, que es el mejor lugar para bucear de Rangiroa. Para mí es el... Es el mejor lugar de la isla para quedarte porque es súper especial. Tenés una vista del, del paso y de la corriente. Acá tenemos más o menos 20, 30 metros. Va bajando a 50 y acá tenemos un, un drop off y no vemos el fondo. Las tortugas en general están por esta zona del arrecife, por acá vas a ver que hay unas olas que hay como unas olas en superficie en realidad es una contracorriente la corriente está saliendo y en superficie el océano hace tanta presión que hace una contracorriente y por eso se forman las olas en superficie y es eso lo que los divierte a los delfines hoy cambia cada cinco horas cuando entra todo el agua clara del océano entra se puede hacer un drift, un buceo en corriente. Hay que tener un, es un buceo un poco más técnico, porque la corriente puede ir muy rápido. Le decimos tipo express porque va... ¿Veis? Ese es otro de los barcos que ha dejado a los buceadores. Los buceadores van ahora mismo por debajo y les va llevando la corriente. Animales grandes podemos ver en el océano o en el medio del paso. Ahora estamos entrando en diciembre, en la época del tiburón martillo. Viene por las eagle rays, las rayas leopardo, su, su presa. La raya leopardo, la, la área donde las vemos en general, es esta. También cuando derivamos y estamos en el, en el medio del paso, acá hay unos cañones que sirven de protección. Cuando vas buceando en la corriente no podés parar, tenés que... Dejarte ir Pero si te metes Adentro del cañón Y uh, te proteges De la corriente Puedes esperar un poco 5 o 10 minutos Para ver si hay un tiburón Que pasa Y en general Cuando es época de martillo Hacemos eso Nos metemos Nos protegemos Y esperamos que pase Algún gran tiburón Y muchas veces funciona Pasar el tiburón martillo Muy cerca sí, digo, Porque no paro de ver sí. Delfines Llegué Y lo primero sí. que vi Fueron delfines Bueno Por eso Rangiroa es, por, por eso se es hizo famosa Porque una familia De delfines Se instaló Ya hace unos años Y hay Bueno Más o menos Entre 20 y 30 delfines y en buceo estamos muy acostumbrados a venir hacia los buceadores ah, se acercan, es una ¿no? cosa única porque en general los delfines no se quedan este es un delfín que no sé si te acordás de la serie Flipper acá es el mismo pero del Atlántico y es, puede llegar hasta 4 metros o sea que cuando lo ves después cuando vos lo ves saltar lo ves que es grande, pero cuando lo ves abajo del agua es... Son tan poderosos... Claro que les vi surfeando, claro. están surfeando ahí. <risa> y entonces se divierten a saltar en contracorriente en las olas. Van y vuelven y hacen, hacen eso. Los delfines vienen, a la les encanta. Y hay tres hembras, por lo menos, que están acostumbrados a venir cerca. Estas hembras se acercan y a veces, si están de humor, se quedan quietas enfrente de los buceadores y lo que buscan es que las acaricies. En general, bueno, hacemos un briefing bien eh, preciso antes de ir al agua porque es mucha emoción para la gente cuando un delfín se queda quieto y enfrente eh, <ríe> tuyo. Y la gente en general tiende a agarrar el delfín. Tratamos de avisarles que no es un, no es un <ríe> acuario, que no queremos que el delfín se sienta preso. Tratamos de que si es, los buceadores lo tocan, sea sin los guantes, pero es algo muy, muy especial. Claro. Y es solo acá en Rangiroa. Yo no no sé si en otras partes del mundo puedes ver esto nosotros estamos acá del lado de la laguna Esta es una un área protegida que llamamos el acuario hay muchos muchos peces morenas um, tiburones chiquitos punta negra eh, rayas de todos los colores. Que de hecho el tiburón impresiona muchísimo. Eso que lo hemos visto y no estábamos muy cerca, pero es alucinante cómo se mueve por el agua. Mirar qué color.